Muchas gracias, doctora Juan Inés Navarrete Martínez, por su intervención. E invitamos al licenciado David Peña Castillo, por favor, a subir al presidium. Él es presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Nos va a dirigir un mensaje. Muchas Gracias. Los saludo a todos con mucho gusto. A mi tía Ifigenia la saludo con más gusto y a mi prima Juanita con más gusto. Emanuel, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La condición que guarda el sistema de salud mexicano es verdaderamente preocupante. Se están haciendo esfuerzos muy importantes. Esta Cámara y la Cámara de Senadores están haciendo esfuerzos que valen mucho la pena, sobre todo para quienes desde hace mucho tiempo conocemos lo que se ha dejado de hacer. Tal y como señaló Jacqueline en 1958, Robert Guthrie hizo una aportación increíble. En México se está haciendo un trabajo que necesariamente era una tarea pendiente, impostergable. Impostergable. El tamizaje neonatal ampliado es una prioridad impostergable. Ahora bien, hay una paradoja que preocupa o por lo menos a nosotros nos preocupa. En Costa Rica, en un proceso de tamizaje neonatal ampliado, se buscó primero que las enfermedades que se iban a detectar por tamizaje neonatal ampliado estuvieran categorizadas para ser atendidas inmediatamente bajo acceso de tratamientos. Me preocupa mucho que alguna madre reciba un mensaje que es verdaderamente positivo y negativo al mismo tiempo. Señora, su hija tiene un padecimiento que tiene que ver con un desorden genético muy importante. La gotita de sangre nos detectó el padecimiento. Ahora, lamento decirle que no hay tratamiento que se adquiera en México para esa enfermedad. Lo siento mucho, pero usted ya sabe lo que tiene su hija. Entonces, esto nos lleva a pensar que el círculo de atención que debemos de proponer a favor de esta consideración tiene que ver con absoluta robustez. Es decir, ya tenemos aquí lo que significa un cuadro de tamizaje neonatal ampliado que es eficaz y eficiente. Ahora, tenemos los medicamentos para cuando el tamizaje nos detecte esta enfermedad que se puede cubrir con un medicamento que existe y que el cuarto constitucional ampara como beneficio para nuestros pacientes. ¿Podemos hacer eso ya? Porque, yo le pregunté a la licenciada Jacqueline, Jacqueline está segura que el gobierno de Quintana Roo y después los demás gobiernos no solo van a firmar un decreto que señale que el tamizaje en el natal ampliado es una disposición a favor de sus pacientes, sino que existen los recursos suficientes, permanentes y listos para la aplicación del tamizaje. Jacqueline me dijo, estamos haciendo todo para que así suceda. Ese es un trabajo que es muy, muy importante. Emanuel, la Cámara de Diputados y del otro lado la eh, senadora presidenta Margarita, tienen que estar trabajando denodadamente por establecer una plataforma que provea los recursos necesarios para esto. Hace 27 años me dedico a atender las enfermedades raras. He escuchado con atención tres veces aquí una nomenclatura diferente o poco frecuentes. Nos rompimos el alma para hacer posible que en el 2011 modificáramos la Ley General de Salud con el artículo 224 bis y 224 bis 1 con enfermedades raras y tenemos 62 carpetas de intención en el mundo con enfermedades raras para México. Me parece que es muy importante entender que el tamizaje neonatal empleado requiere de una estructura que tiene necesariamente atención a el tornillo, la tuerca, el basamento, la soldadura y la infraestructura poderosa que pueda permitir que eso suceda realmente, que suceda realmente. He tenido el gusto de saludar al señor presidente de la República en tres ocasiones, siempre en aeropuertos de la República, siempre en esta condición maravillosa que tiene nuestro presidente de atender a quien se le acerca. Y siempre me ha dicho, sin problema, David, sin distinción, sin discriminación, el señor presidente tiene a hombres y mujeres con muy buena intención. La intención no basta. Se necesita acción, gestión, participación y una robustísima intención con voluntad política, sanitaria y académica que permita que todo esto sea posible. Se saca la gota se detecta el padecimiento, se pone a disposición de las autoridades médicas, se vincula si sí o no hay tratamiento, se tiene que atender a los padres de estos jóvenes con una atención integral, se tiene que hacer un esfuerzo verdaderamente espectacular, pulcro. Y entonces, podremos entender que el tamizaje neonatal ampliado es una realidad no en documentos, sino en el día a día de cada uno de nuestros pacientes, de esas madres que son una maravilla en México y que se quedan siempre para atender a sus hijos. Una cifra dramática es que 7.1 de cada 10 matrimonios con niños con enfermedades raras solo tienen mamá. Esas damas que tienen los alcances extraordinarios de pasión, devoción y entrega por sus hijos, una noticia como esta, que se está transmitiendo y que hoy llega a través de las redes sociales a todos lados, les dice a las mamás inmediatamente, ah, mira, ya se está haciendo eso, seguramente que pronto vamos a poder… No, no, no, no pronto vamos a poder tener todas las medicinas, tratamientos a su disposición. Está empezando la construcción del vasallaje importante que dará oportunidad al lanzamiento de lo más importante aún, la realidad en los hechos de todas estas consideraciones. Del gobierno de la República, de este gobierno de la República, no he recibido más que atención y consideración extraordinaria, extraordinaria. Algún día observaba yo el TikTok de Emanuel y le mandé un mensaje y después participé en una reunión. Se lo agradezco. Es un chavo con ideas frescas, con espíritu renovado, con una tendencia específica a crear condiciones que puedan transmitir buenas noticias a favor de un trabajo realizado de manera incansable. No podemos esperar nunca, no podemos esperar nunca que la Comisión de Salud del Senado de la República y que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hagan el trabajo. Nosotros hemos hecho un trabajo enorme, todos los grupos de organizaciones de pacientes que está a disposición de ellos. Hoy mismo, y puedo anunciarlo, estamos trabajando enormemente no solo para atender, apoyar y darle cobijo a todas las iniciativas que tiene Jacqueline, que es una mujer extraordinariamente trabajadora. Estamos apoyando otras iniciativas que tienen que ver con lo mismo, atención para los que más lo necesitan. Y tenemos a disposición de Manuel, acá en la Cámara de Diputados y de allá a Margarita, en la Cámara, en la Cámara de Senadores, las específicas recomendaciones para que generemos finalmente el Plan Nacional de Atención Integral para los Enfermos con Padecimientos Raros. Todos estos programas, incluido este, no tendrán un basamento correcto ni fortalecido si no existe un Plan Nacional de Atención Integral para las Enfermedades Raras. Es increíble que algunos países a los que les debo el respeto y la consideración mayúscula, como Costa Rica, tengan una atención más integral que la que tenemos en México. Eso es verdaderamente increíble. 72 veces menos el Producto Interno Bruto que los mexicanos. A mí me da un enorme gusto trabajar Bajo una, bajo una democracia representativa El orgullo de hacerlo es la representación que aquí mismo tengo hoy Cada una de las diputadas que ha hablado y el diputado que habló y Emanuel y, y la senadora, mi tía Han dicho algo que suena verdaderamente, verdaderamente invitante a que las cosas finalmente sucedan Cuando el presidente entonces, Felipe Calderón, iba a anunciar el, la asistencia y, la, y el cobijo del Seguro Popular para los enfermos lisosomales primeros como enfermos con padecimientos raros, Salomón Chertorinsky me dijo en aquel entonces oye, el anuncio que acaba de hacer el presidente estuvo bien y le dije, no, no estuvo bien, estuvo muy mal, pero por lo menos ya lo dijo. Y él dijo en aquel día, a partir de este momento, los enfermos con depósitos lisosomales tienen atención del Seguro Popular. Se tardó meses para que eso sucediera. Así que, todos debemos incorporar un ejercicio que no tiene que ver más que con hacer lo que nos corresponde hacer. Hace algún tiempo un amigo de Dinamarca me dijo, David, te informo que uno de mis hijos tuvo un nieto y mi nieto tiene una enfermedad rara, la enfermedad de Gauthier, la que tienen mis hijos en esa fotografía que ustedes ven. Bueno, le dije, lo siento mucho, ¿cuándo nació Hace dos semanas, David, y le digo, oh, bueno, me parece muy bien. Pero no te preocupes, ya tiene su tratamiento. ¿Cómo? A los 20 días de nacido, a los 15 días de nacido ya tiene tratamiento. Y me dijo, sí. Y entonces yo le dije, ¿y cómo le hacen ustedes para cabildear con sus legisladores para que eso suceda y con sus sistemas de salud? Y me dijo, nosotros no hacemos nada. Cada quien hace su trabajo y lo hace bien. Yo agradezco no solo que esta oportunidad… Me brinde el beneficio de poder hablar con los diputados y senadores que hoy aquí están sentados. También con todos ustedes, a quienes les merezco el mejor de los respetos y el más amplio reconocimiento. A todos los grupos de pacientes que han hecho posible que avance este ejercicio, les demuestro mi agradecimiento. Hace 27 años obligué al presidente de la República que cumpliera con su obligación constitucional. Mis hijos fueron los primeros dos enfermos atendidos en México, con un padecimiento raro de este tamaño. Por eso, hoy no solo celebro que este evento tenga una oportunidad en este foro tan importante, lo celebro porque entiendo que hay una voluntad y una coherencia política, sanitaria y académica que va a llevarlo a buen puerto, pero hay que estar atentos que esta consideración termine por fructificar en el camino que podemos corroborar como bien ejecutado, bien hecho, con presupuesto a disposición y sobre todo con la condición de continuidad que requieren los enfermos. Ningún niño nacido en este territorio a partir de este momento tendrá que seguir siendo un rehén de decisiones políticas, sanitarias, académicas o ejecutivas, son el futuro del país más impresionantemente poderoso del mundo, México, porque con todos sus problemas el país sigue de pie. Hoy, con la Cuarta Transformación, tenemos el beneficio de que las cosas cambien. Hagamos lo necesario para apoyar a que el cambio sea efectivo, poderoso y, por supuesto, permanente. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, eso no va a ser posible. Hace muchos años un diputado en el foro más importante del Congreso de la Unión se quedó dormido cuando yo estaba hablando y apoyó su cabeza sobre un niño que estaba enfermo. Yo le dije, señor diputado, despierte, no se duerma, se acaba usted de contagiar. Se puso azul, amarillo y verde y me dijo, no me diga eso, le dije, no es cierto, no se acaba usted de contagiar. Las enfermedades… Son otra condición y usted no se preocupe, pero no se duerma. Me da mucho gusto que todos aquí estemos tan despiertos como para entender que este es un momento fundamental en la vida de la sanidad en México, de la vida del cuerpo legislativo en México, de las condiciones más importantes hacia la posibilidad de hacer que las cosas sucedan. Estimado Emanuel, te regalo con enorme disposición todo el esfuerzo que la Federación Mexicana y 90 asociaciones que representamos están listos para incorporar a tu esfuerzo. Eres brisa nueva, sangre fresca, es muy importante. Mira, la dama que está al lado, a quien yo admiro hace mucho tiempo porque es mi familiar, puede poner junto contigo esta gran franquicia de trabajo, que es lo nuevo con lo que es verdaderamente lo poderoso del tiempo hagan que sea posible que las cosas sucedan, no solo aquí, Emanuel, no solo en la Ciudad de México, no solo en Guanajuato, diputada, en todas las entidades de la República. A todos ustedes por su atención, disposición, amabilidad, pero sobre todo por haber estado aquí durante el tiempo en que hemos estado hablando todos, incluido yo, muchas gracias. era el licenciado David Peña Castillo. Aparece el presidente del Partido del Estado. Ando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.